Desde... No se ve. Estamos aquí en Bangkok. Vamos a ir a visitar el mercado de Chatuchak. Dicen que es uno de los más grandes de Asia. Y pues vamos a tomar el tipo metro, que es el Skyline. Chuk. Recuerdo que la vez que fuimos, en ese mercado venden ah, absoluta. Dice que si no encuentras algo es porque no existe. Bueno, este sí es tren, tren, no es metro. Amigos, venimos saliendo de la estación de metro. Y vean las curiosidades de Bangkok aquí en el metro. Está, no sé, tiene una mezcla medio, como muy local, pero también hay muchos extranjeros, muchos foreigners. Eh, no he comido, así que estaré buscando la mejor opción como estos pequeños restaurantes de atrás, que se ve que ya traen el ambiente. Son apenas las 12. las 12 del día y no sé, todavía no me da mucha hambre porque hace rato tuve, vean qué tal, tuve eh, un café nada más, y vean las curiosidades de acá, mejor les volteo la cámara, ¿no? Por aquí está el famoso sticky rice, ah, eso lo van a encontrar en todos lados aquí en Tailandia, es el, no sticky rice, pero el mango, es como el postre de mango con arroz, dulce por el al rato que los vea se los enseño está como muy típico mexicano ¿no? está como muy colorido también eh, también la comida de acá pues como andes a saber está bastante buena vean esas salchichitas y bueno pues toda esta es la zona de comida nada más se ve que está interminable eh, del otro lado hay todo lo que es de ropa y cosas más como de electrónicos, incluso también hay una sección que venden animales. O sea... Vamos a perdernos por ahí. Eh, me puse los tenis, entonces tenemos contemplado caminar por unas cuantas horas de aquí hasta que se nos oscurezca. Bueno amigos, pues ya llevamos caminando unas cuantas horas. Y el calor empieza a superar los grados de temperatura que tenía originalmente. ¿Qué tal, eh? <risa> eh está bastante grande ya me acordé de lo que me perdía. Eh, hay que regatear, obviamente, como todos los mercados, eh, vean ahí las guitarras. Ya fui a la zona de comida, eh, bueno nada más pasé, pero ahorita vamos a regresar a comer algo. Pero ahorita estuve en la zona de ropa y tal. Eh, vean, se escucha padre ahí atrás. Bueno, a ver si encuentro la zona de los animales. Se supone que venden como mascotas, o de hecho hay como, creo que centros de refugio. Me habían comentado algunos lugares, pero bueno, no sé no sé qué tan legal esté el rollo por acá Agamen, agamen, Oh, Se nos acabó el viaje a Bangkok. Eh, y nada más, les quiero mostrar aquí las tiendas. De hecho, el año pasado que estuve acá, hace que año y medio, eh, me sorprendió el tipo de lujo que tiene aquí Bangkok. Vean, ahí está, Bulgari, Prada, y todo ese tipo de tiendas, ¿no? Así como luxury stores. Y bueno, como hay el hecho que... Muchos visitantes de China, entonces, precisamente pues, este es como su, su mercado y se ve que estos chinos, pues, les gusta comprar todavía ya de salida de Bangkok. Vean Rado, Gucci, Michael Kors. Del otro lado también hay varias tiendas. Eh, entonces Hugo Boss, Ferragamo, todo ese tipo de luxury stores. Pero bueno, vamos a gastarnos... Ah, desde aquí también hay huevos. Vamos a gastarnos los últimos 100 bahts, que, que son como 20 yuanes, son como... Que son 30, como 3 dólares y medio, a ver, a ver si me alcanza a ver un café aunque sea. Um, y bueno, pues nada amigos, saludos desde Bangkok, nos vemos a la próxima... Ya cuando esté regreso ahí en Shanghai.